Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de confianza, formación y tecnología, tres grandes ejes del personal branding corporativo. Personal branding corporativo, aunque pueda parecer un exímoron existe, tiene tres grandes aplicaciones que son el executive branding, los programas de personal branding para mandos e intermedios y los programas de employee advocacy. Pues bien, confianza, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué hoy en día las marcas no están eh, ofreciendo suficiente confianza a los consumidores y al mercado y por tanto es esencial que esto lo hagan las personas, persona a persona, de profesionales de internos de la compañía a profesionales que hay en el mercado. Segundo, eh, formación, es necesario formar a estas personas para que sepan cómo ejercer como portavoces. Y tercero, tecnología, es necesario conseguir herramientas de productividad para que este nuevo rol de muchos profesionales en las organizaciones no suponga un coste de tiempo adicional. Bien, de esto y mucho más hablo en el post de hoy, os deseo feliz semana y entre tanto os dejo con esta vista de la ciudad de Lleida.